La amortización es la cancelación de una deuda y sus intereses a través de pagos periódicos Queremos calcular el valor de la cuota semestral necesaria para poder amortizar una deuda de 10.000 dólares a cuatro años plazo con una tasa de interés del 10% anual capitalizable semestralmente La fórmula que tenemos a consideración es la fórmula para saber cuál es la cuota semestral necesaria para poder amortizar dicha deuda entonces aquí el valor de n es 8 ¿Por qué? porque son 4 años y es semestralmente tenemos 8 semestres en 4 años y el interés que es igual al 10% como es semestral tenemos que dividirlo para 2 nos quedará 5% de interés a la final la deuda que tenemos que pagar semestralmente para poder cubrir esos 10 mil dólares en 4 años es de 1547.99 centavos esta deuda tenemos que cubrirla semestralmente y esto ya incluye los intereses y el capital otro tema a consideración son los documentos financieros un bono es un documento de crédito que puede ser emitido por una entidad pública o una privada a un plazo determinado y que paga intereses que ya han sido establecidos queremos saber cuál será el precio de un bono de 7.000 dólares al 10% que será para 10 años si queremos un rendimiento del 8% anual con capitalización semestral es necesario que primero sepamos el valor de n n está en función del tiempo, el tiempo son 10 años como es capitalización semestral dos semestres por año entonces n será igual a 20 también tendremos que saber el valor del cupón el cupón está en función del capital más el interés es decir son estos 7000 dólares al 10% que tenemos que dividir el 10% para 2 porque es semestral nos dará un valor de 350 como vemos acá y el interés que es el 8% anual con capitalización semestral también tenemos que dividirlo para 2 para poder tener 4% de interés semestral aplicamos la fórmula, que es la fórmula del precio del bono y finalmente el precio de este bono, que era originalmente de 7.000 dólares, finalmente será de 7.951.32. Es un valor negociable, es un valor que es beneficioso para quien quiera venderlo.